Algo que me envió una persona de Sánchez Samaná, oiga man, esto iba a ser tremecedor, ellos me enviaron unos tipos que ellos firmaron vendiendo droga en un punto de droga allá y se ve los tipos pasando la droga y todo, firmaron un video, yo lo iba a pasar hoy, pero qué resulta, ya eso está por allá, sabrá Dios cuánto, con todo estos mensajes y todas estas cosas, yo le dije a ellos, ellos me pidieron ayuda más para que nos ayude. Yo le dije que yo puedo ayudarlo, denunciarlo, porque es una mafia que está gobernando el país, que no le importa nada, ni le importa la salud de la juventud. Es una mafia. Es una mafia que no opera. Y yo le digo, porque me envió nombre y todo, pero si ustedes saben los nombres. Ustedes no han ido al cuartel y a la DNCD de Sánchez. Dicen hemos ido y no nos ponen asunto. No, y, hasta tienen que tener cuidado. y hasta tienen que tener cuidado, así mismo es. Entonces, mira lo que dice él, ahí, eh, el que llamó para decir que hay unos puntos de droga y la policía va y lo que coge cuarto. Porque esto es un estado fallido, señores. Y ahora, en estos veinte y pico de días que quedan para la toma de posesión, esto lo han soltado en banda. Esto es tierra de nadie, señores. Esto es sálvese quien pueda. Lo que está ocurriendo en este país, en este momento, es sálvese quien pueda. La autoridad no está funcionando. El, el sistema de salud ha colapsado. Pero yo le decía algo. Y lo dije en tiempo atrás. Quiero que me den unos minutos sin llamada ahora. Vi un escrito de Guido Gómez Mazara. Y lo vi en una comparecencia. Hablando de algo que yo había dicho durante todo este trayecto en este programa. ¿Qué dijo Guido? Que yo tenía meses repitiendo señores. Este país no sabe ni el 10% de la diablura que esos PLDistas han hecho en esas diferentes instituciones. Cuando se vayan hay que saber. Y ya Guido ayer, en esa comparecencia que yo lo vi, comenzó porque ya le están llegando informaciones de la misma gente de, de, del equipo entrante que le están dando información. Señores, lo que, lo, este país se ve tremecer. Tú ves, yo lo estoy diciendo, miren, hay que esperar la toma de posesión y que le llegue. Es más, el periodista, abogado y comunicador prestante Ricardo Nieves, le sugirió a Luis Abinader, de tan grande que es el desastre, que no acepte coger el gobierno sin una auditoría. Sí. Se lo sugirió. Pero Ricardo Nieves, ahí mismo, en un comentario, decía, indignado, impotente, de un tipo que es asistente. Oigan esto, señores, qué maldito desastre y qué desorden han creado esta gente en este país, que un tipo que es asistente de un relacionista público. Él no menciona a la institución. Gana 250 mil pesos. Y decía Ricardo Nieves. Cinco veces más que lo que gana un médico. Cinco veces más que lo que gana un maestro. Oye una cosa indignante. Entonces Guido habló de, de, lo, que está, de lo que se ha de, ido descubriendo. Donde está Miguel Vargas Maldonado. Y habló de, de obras pública. Señores y este país se va a estremecer. Y aunque Luis Abinader no quisiera someter a esa gente a la justicia va a tener que hacerlo obligado porque el desastre es tan grande tan grande, tan grande, tan grande que sencillamente aquí no puede haber impunidad aquí va a haber que meter gente preso aquí va a haber que confiscarle esa riqueza porque han dejado este país saqueado señores la gente no tiene idea de lo que ha ocurrido aquí aquí ha ocurrido peor que un ciclón Buenas tardes Tomás sí. Tomás lo, lo, Pruébalo tú mismo En lo que te estaba hablando Los alumnos de Con Cristina Se tocó con él Para que tú veas la música Ya venía un policía Cristina de este Fue el dueño del puerto Que hizo un edificio aquí Yo ahí, lo la sé la Tú música, no ver... tienes que decírmelo Porque eso no es menos ahí Eso es donde quiera Que los putos de droga Funcionan legal yo, Tú no tienes que decírmelo Porque yo lo sé Ni yo tengo que ir a verlo Porque yo lo sé Y lo sabe el pueblo los puntos de droga los conoce todo el mundo, menos las policías y menos la DNCD. Pero eso lo sabe todo el mundo. Mira, sucedió un caso. Porque esto, esto está podrido, esto es una sociedad que está podrida. Las instituciones de este país están podridas todas. Me decía un abogado, amigo mío, amigo de infancia, una persona que... Goza de mi aprecio, que él ve el programa y lo está viendo. De una persona, un muchacho que cayó preso, que le armaron un gancho a la policía y le dieron muchísimos golpes, porque dan golpe ahí. Dan muchísimos golpes. Y, y me dice que cuando un coronel que hay ahí, que es jefe de un departamento, él no me dijo qué departamento. Oye, oye ¿cómo es? El abogado es un tigre, el amigo que estoy diciendo es un tigre. Pero es amigo mío. Él con su forma de ser, digo un tigre en el sentido, no es que anda haciendo de que vaina, pero él con su forma de ser. Y él me dijo a mí que un coronel le llamó la atención a esos dos policías que son de la capital, que le dieron esa golpiza a ese muchacho. Dice, porque cuando él necesita 100 mil pesos, soy yo que se lo busco. O ¿Sabes? Dice el abogado a mí. Cuando, o sea, coño, es una mafia. Es una mafia. Es una mafia. Este país está corrompido, está lleno de pus. Esta es una sociedad que esta gente la han destruido moralmente. Y para restablecerla y recuperar eh, la fortaleza moral que tiene que tener un país para que no se destruya, vamos a tener que, que, que, que, que tirar para adelante y hacer, hacer mucho, eh, eh, mucha lucha porque esta gente ha acabado este país.